Pues si hubiera más casillas fuera más rápido el proceso en el estadio que deberían de poner, esto que hay muchas muchas casillas de cobro. Sí, no, está, está a lo loco y a lo loco que esto está. que deben de habilitar otro punto para regular. No, lo que ellos tienen que dejar de esta maldita vaina porque esto es un relajo, esto es una sinvergüenza lo que hay aquí. Porque meten gente adelante, aquí hay gente que de las cuatro y media de la mañana como yo. Y cuando tú vienes a ver, se va a las, 12, a las 12 de la noche, de aquí esto no sirve para nada. Como quiera, todo hace un robo como quiera. Claro, se estaban conversando esta mañana entre varios de los compañeros que estamos aquí desde las 5 de la mañana, que pudieran poner un, un establecimiento en el estadio para que la, la población se, se riegue un poco más y, y hagan este proceso más rápido. ¿Cómo, qué le parece este plan de regularidad? Está bien hecho, pero está muy lento. Ellos amanecen en la capital y debieran de amanecer aquí tú ves. Porque es que todito trabajamos. Claro que sí. En diferentes sectores deberían habilitar puntos para que se haga más fácil esta, el proceso. Estoy claramente de acuerdo con eso. Claro que sí, claro que sí. Claro. Yo, nosotros este, esta filita aquí llegamos a las 5 de la mañana y ve, ahora para que comenzan a atendernos. Y todavía no se ha llegado. Es, es, eso está sucediendo. Y ahí hay gente del agua atrás que llegaron más temprano. Y ellos tienen que tomar cartas en el asunto, si sabe que tienen que llegar a las 8 de la mañana, ¿por qué no salen de Santo Domingo más temprano? Es una falta de respeto. Digo yo.